Hola, yo soy Campera, soy quien enferme de luz Ya que esta es una experiencia de realidad virtual, aunque podrás con ella, con personal, los Spice y la maquinaria de monitorización que hay aquí en luz Y transparente con ella en todo momento el estándar de la una experiencia pues eh, claro no la había tenido nunca y buena muy buena me hizo ilusión porque con las gafas enseñan de una sala otra sala yo me quedé pues bueno aquí tienes que salir bien como su mujer pues la verdad verlo te da mucha tranquilidad te da tranquilidad porque sabes que bueno a, ver, a nivel humano y a nivel eh, de, de, en todos los sentidos están bien cuidados